Buenos días, buenas tardes, bien noches, gente. que hacemos? A este paquete. Son unos audífonos. Y vamos a ver en comparación con mío, que creo que ya tienen tres años. Estos son de la misma marca, pero un modelo diferente. Lo tenemos. Transparent Series. Sí, Transparent Series. Así. Tienen una caja transparente porque son azules. Es decir, tienen un azul bonito. Por que es para mi padre? Y él le gusta el azul. Solamente esto no viene cerrado, sino es que un lado se abre como si fuera. O este. Ok. Tiene la protección aquí De que no ha sido abierto. Bueno. Protecciones. Cualquiera, cualquiera puede poner comprarse eso y ponérselo ahí. Deci ah no. Mi producto es seguro. Nad nadie lo ha abierto pero quién sabe en el el, la caja del mío es, bueno esto cuesta X menos pero USB-C tenemos el otro cable que trae azulito en mi caso bueno los míos son negros y me compré uno blanco porque el cable también creo que era negro de ese también viene con unos coltitos para poder por ejemplo como yo mi mesa que tengo una galeta ahí arriba para poder ponerlo y el largo, que es un azul celeste Con esta bandrita de, de papel Esto no va a ver para acá, creo Ah, ok eso mini jack Para poder usarlo si la batería se descarga Resuminado es y aquí? Ah, garantía global Dos años Pero con muchas condiciones Como se enciende el tiempo modos, tipo de configuraciones, funciones, psp, x, x, x, no sé qué están. Un asur cierre. Aquí tenemos, que es esto? Una llave rápida. No sé, está como un portugués o algo así. Es raro. Tipo sí, portugués creo que es. Necesito quitar inglés y portugués. No entiendo por qué. Nah. Aquí. Oh, entonces. Este el frente de la caja. Oh, ya saqué. Yo plástico. No, es que tan raro. Lo tenemos. Son azul celeste. Uy, no sé, no sé cómo se dice Me cierran. Es bueno porque el mío ya con los años en ese mismo punto se ha estado dañando. Oh, okay. solo es mío. Son un poco más pequeños estos. Oh, se doblan, mí ¿eh? pequeño no es lo mismo ah no es lo mismo, está bien esto es lo mío esto me costará ciento y pico esto me costará uno noventa se doblan ya puedes llevar como lo mío, que se cierre así se doblase doblarse para su transporte porque esto este lado ¿no? aquí ya se rompió se rompió otra vez ya Anyway, tendré que comprarme otros. Oh, sí, se lo hablan en el mismo punto ahí. Okay. Bueno, no me parece muy de niño. No será cuestión de probarlo y si no, devolverlo. A ver qué se le puede hacer. Es todo, adiós.